Te rete mojas, mojas, mojas, mojas, que te Es que se Days of fire. a ¡El vidamundo! ¡Retacapitulemos! Wen y Lee vida batallaron contra Yamato, Grey y Bull en la Roca Delta. La batalla fue un empate. luego vino el golpe. Grey resultó ser un miembro de la Alianza de las Sombras. ¿Qué harías tú si tu mejor amigo resultara ser tu enemigo? El grito de rabia de Yamato se oyó hasta en el cielo. a ser Yamato. ¿Peleará contra Grey? ¿Cuál de los dos ganará? ¿Qué opinan ustedes, mi amigos? ¡Yamato es el mejor! mejor! Si lo quieres saber, la tele tienes que ver. La excelente aventura de Yamato y Terry. Este relámpago es una señal. Alguien viene a buscar mi consejo. Un jovencito, un vida jugador, pero podrá convertirse en campeón. Escucha, Yamato. Cada vez que te pregunto qué te pasa, dices nada. Ahora dime, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué, Gray? ¿Por qué? Te engañé todo el tiempo. Me temo que no tienes idea de quién soy en realidad. No puedo creer que no te dieras cuenta antes. Bueno, no es sorpresa. Después de todo, tú quieres ver bondad en todo el mundo aunque no exista ninguna. Ahora, conoces la verdad. ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué? Siento, eso se llama amar duramente. Intento sacarte de esto. Ay. Mira, Yamato. Oh, ¿Y qué es? Un libro antiguo. Léelo, estudialo. Pero se ve muy aburrido. Ay. Ah, ¡Es el libro de vida, mam! <risa> <risa> Dice que los más grandes Vidaman fueron creados por Armada. Mitad científico, mitad inventor y mitad seresai. Es el máximo vida maestro. Entrenó a algunos de los más grandes Vidajugadores. Pero vive en algún lugar en una tierra lejana. Una tierra llamada Saitún Armada. Recuerda esto cuando volvamos a encontrarnos. No importa qué pienses, pelearé con todo y tú perderás. Oh, ¿eh? Decirte que limpies tu habitación, pero esto es más importante, ¿no estás de acuerdo? Claro que sí, Grey me retó, así que tengo que enfrentarme a él, ¿correcto? Correcto, después de todo, un chico debe hacer lo que debe hacer. Podría darte un montón de consejos maternales, pero sería muy aburrido, así que en marcha. Eres la mamá más genial que conozco. Ahora veamos, tengo que llevar a Cobalt Blade conmigo y suficientes vida bombas, e iré a buscar a Armada. ¡Él me entrenará y me enseñará cómo voy a batallar contra Grave! Recuerda usar tu ropa interior del lado correcto, con las etiquetas hacia adentro. Espero que nadie haya escuchado eso. Escribí su nombre en todas sus ropas y puse un cepillo de dientes adicional en su mochila. ¡Ahora está listo para conquistar el mundo! En lo único que pienso es en la comida. ¿Sabes que tienes hambre cuando las rocas te parecen apetitosas? Si tan solo tuviese un bocadillo, como un rico sándwich de atún. Hola, Tommy. Mi gatito me trajo un sándwich de atún. Eres tan increíble, sobresaliente, estupendo y un montón de esas palabras raras. Buen apetito. queda hacia allá. Solo me trajiste un sándwich de atún La próxima vez empaco una pizza Ya tengo hambre de nuevo Desearía tener algo más que comer ¡Oh! oh. Uh. Vuelo algo dulce, mi nariz puedo olfatear a un kilómetro de distancia. Tú solo puedes oler comida para gatos, pero yo puedo oler lo que sea. Estamos muy cerca. Se me hace agua la boca. Oh, ahí está. Acercamiento vertical. Llamato a uso a sus garras de gato. Oh, quizás no estén tan afilados como solían estar. Pero caer de pie todavía eso. Puedo hacerlo. Un nuevo plan. Primer paso, cargar las vida bomba Paso dos, vida fuego. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un ladrón de frutas! ¡Oye! ¡Yo vi esta fruta primero! ¡Por favor! ¡Qué tío tan increíble! Tenía control y velocidad. Ese chico es un verdadero vida jugador. Esperen, no es momento para impresionarme. No cuando estamos peleando por algo tan importante como fruta. <risa> este muchacho jamás me atrapará. Nadie corre como un montañés. Oye, tortuguita. ¿Oh? ¿Eso es lo más rápido que puedes correr? ¡Dime! Oh. ¡Entrégame la fruta! ¿Qué? ¿Cómo pudo alcanzarme de ese modo? Nadie había corrido más rápido que yo Fue un bonito lanzamiento el que hizo Eso es seguro Lanzamiento de curva, limpio y directo Puede ser un desafío muy serio oh, ¿A quién le importa? Lo dejé comiendo polvo, así que ahora puedo comer ¡Alto! ¡Ah! Comadreja, ¿cómo me seguiste hasta aquí? Fue fácil. Puedo encontrar una aguja en un pajar. Se volteó la tortilla. ¡Suelta esa fruta! No recibo órdenes, y menos de alguien como tú. No puedes burlarte de mí. Soy un montañés. ¿Un montañés? ¡Eso es! El clan de los montañeses tiene los mejores vida jugadores. Somos expertos en vida man. Somos grandiosos. Me llaman Terry. Pero tú... eres solo un chico. ¡Oye! ¡Tú eres más pequeño que yo! ¿Ah? Vine aquí desde Japón para refinar mis habilidades en el Vida Man. Así que debo encontrar al más grande Vida Maestro de todos. Su nombre es Armada. ¿Armada? ¿Buscas al mismo sujeto que yo? ¿Ah? Ahora te recuerdo. ¿Quieren pelear con... Te vi cuando derrotaste a esos chicos malos en la ciudad. ¿Ah? ¿Por qué pierdo tiempo pensando en eso? Dame mi fruta, revoltoso. ¿Tu fruta? No voy a entregar una buena comida tan fácilmente, muchacho. Yo la hice caer, así que es mía. ¿Estás loco? Fue mi vida bomba la que la hizo caer. Imposible. Mi vida bomba la golpeó al menos tres nanosegundos antes. ¿Ah, sí? Hagamos una repetición instantánea. ¡Adelante! ¡De inmediato! te reto! No te reto! ¡Sacúdelo! ¡Ahí te va. ¡Ah! Oye, no vas a comer esta fruta, pero vas a comer otra cosa, la humillación. ¡Listo para vida, batallar! ¡Cobalt play listo! Entonces, Terry pelea contra Yamato. ¡Qué interesante! Pero ¿por qué están en Saitun? Más vale que los mantengamos vigilados. Mi gato Tommy, un ladrón de frutas. Si hubiésemos vida batallado, definitivamente te habría derrotado, Terry. ¿Estás completamente loco? Tuviste suerte de que me detuviera o habría acabado contigo. <risa> en tus sueños. Ah, sí. <risa> Sí, tengo demasiada hambre. Sí, me muero de hambre. Mira mi trampa. Prepárate para cenar. Te mato, eres un cabeza hueca. Gracias, sé que soy un genio. Quiero decir sin cerebro. Ni siquiera sabes cuándo te están insultando. ¡No tienes remedio! ¡Qué niños tan malos! Le ponen una trampa a un viejo gato como yo. ¿Qué sigue? ¿Van a comerte ahora? No comemos gatos, fenómeno. Así que para de gritar. Te dije que esa trampa era una broma. Ahora olvida esa bola de pelos y vamos a buscar a Armada. Es una leyenda viviente. Está bien. Los perdono por haberme atrapado en su trampa. ¡Conversemos! Lo siento, no tenemos tiempo. Estamos buscando un gran sensei. ¿Tienen tiempo para comer algo? Espera, ¿tienes comida? Mm -hmm. oh. ¡Ya mato! ¡Vamos! A este paso nunca nos convertiremos en grandes vidajugadores. Así que. ¿Son vidajugadores y son buenos? Bueno, Terry es muy bueno, pero yo soy el mejor. Sí, claro. Coman algo, luego hablaremos. ¡Vida oh. oh. Man! ¿Ese gato vive en esa casa de rocas? Ah. Escuchen, les traje algo de rechupete. Se podría decir que es mi receta especial. Ah, ¡Tengo hambre! ¡Comamos! Ah. Pero eso es... Un Vida-Mam. ¡Espléndido! Para un verdadero Vida-jugador, esto es mejor que comer. Nunca había visto uno como este. Sí que se ve poderoso. Se nota que tiene todo tipo de armaduras extras. Es magnífico. Sabía que encontrarían esto más interesante que un bocadillo. Pero, quiero decir, ¿cómo sabes sobre Vidaman? Bien, hace mucho tiempo yo era un vida jugador. Ya estoy retirado. Pero, ustedes dos no tendrían oportunidad jugando contra mí. ¿Y eso por qué? Porque acabaría con ustedes, ¿Novatos? ¿Novatos? Imposible. Está bien, te reto a una batalla de golpe directo. <risa> Ustedes se creen lo máximo. Está bien, veamos de qué están hechos. <risa> ¡Mira! ¡Mira ¿No? Hay cientos de ellos. Mira todas las clases que hay. ¡Es un taller de vida, más. Oh, ¡Oh, vaya! ¡Es increíble! Pasen por aquí, al cuarto de torneos. Ah, ah. Oh. Muy bien, aquí descubriremos quién es un campeón y quién es un perdedor. ¿Listos para vida batallar? Veamos, supongo que podría jugar contra uno a la vez. ¿Por qué no batalla juntos contra mí solo por diversión? Estás loco o perdiste a la chaveta. Está loco. Este extraño felino vive en un mundo de fantasía que le va a estallar en sus peludas orejas. Correcto. Primero vamos a cargarlos. Ahora levantemos escudos. En la mira. Mito, <risa> <risa> mira fuego. Cuatro tiros se aproximan a mí rápidamente, pero yo los veo en cámara lenta. ¿Eh? Oh, ¡Mis últimos cuatro! ¡Sigo fallando! Oh. ¡Estoy fuera! ¡No tengo vida! ¡Bombas! ¡Tenemos que recargar rápido! Muévete, Yo puedo sacarlas más rápido que tú, Terry. ¡Eres más lento que un caracol! Toma las que están desviadas. ¡Están desviados! Están, de ¿Están a punto de ser aplastados y no Terry! ¡Oye! ¡Están descubiertos! ¡No ¡Dos tiros fáciles! No. ¡Ah! ah. ah. <risa> ¿Ah? ¡Increíble! Solo díganos quién es usted, señor. Oh, ustedes saben quién soy. ¿Ah? Me han estado buscando. Soy Armada, un verdadero vida maestro. Oh. Oh. <risa> ¡Oh, ¡Cielos! ¡Qué gran chiste! ¡Buen intento! Pero Armada no es un sujeto raro y peludo. Es un poderoso hechicero que provoca relámpagos en el cielo, un asombroso científico, un gran vida entrenador y definitivamente no tiene pelaje amarillo. ¡Perdóneme por no reconocerlo, Armada! ¡Se lo suplico, señor! Tómeme como su aprendiz y enséñeme a ser grande. ¿qué haces? Es solo un extraño gato. Basta de charlas e inclínate. Soy. Puede que los deje como mis aprendices, pero primero tendrán que superar una prueba. ¿Una prueba? Maestro armada, ¿qué tipo de prueba? Cualquier prueba suya será difícil. Estamos listos para ser probados, oh grandioso. Tomen un bolígrafo en cada mano. Correcto. Quítenle las tapas con cuidado. Correcto. Y dibujen estas dos formas al mismo tiempo. Correcto. Ajá, ah, un círculo y un triángulo. Genial. Me inclino ante su brillante. Solo una cosa. Esto no tiene nada que ver con vida mal. No cuestiones nada. Sigue la corriente. Apresura no de Terry se adelantó. Jamás eras un vida campeón si no haces un esfuerzo. No, intentas ay, opacarme. Ay. No, Terry. Oye, ¿cuál es tu problema? Observa, lo haré. No, yo lo haré. No, ¡No podemos hacerlo! hacerlo. Mm. Lo lograré primero que tú. ¡Estás soñando! Tengo que ponérselas difícil para que no se sientan confiados. Ah. Bueno, no quedaron perfectos, pero al menos lo intentaron. Porque tratando de superar la prueba de armada... ¿eh? <risa> ¡Qué divertido ver cómo se ponen en ridículo! Ay, hemos estado dibujando círculos y triángulos por días. Ya me cansé. ¿Acaso va a enseñarnos las habilidades secretas de un vida maestro? No, no puedo cuestionar sus métodos. Tiene que haber una razón. Una buena razón para aprenderlo. Mejor me voy a descansar un poco. ¡Oh! ¡Yamato no está en su cama! ¡Oh, ya veo! ¿Renunció, no es así? ¡Corre, lárgate! ¿Oh? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Ah! De acuerdo, yo haré mi propio entrenamiento Y aprenderé de armada Lo que tenga que hacer para vencer a Grey y lo haré Mírenlo, después de todo tiene firmeza ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué son esas cosas! Parecen un montón de murciélagos sin cabeza ¡Qué oh, eh, eh, bien, los asusté. Ah, eh. ¡Espera! ¡Eddy! ¡Puedo detenerlos, créeme! Siempre llevo mi espada por si acaso. Oh, oh, ¡La dejé adentro! Y estas cosas se están multiplicando. Ah, ¡Hay montones de ellos! No me importa cuántos hay. Veamos cómo se enfrentan a Cobalt Blade. ¡Yo te cubro! Uh -huh. Pasaron la prueba del gato, pero eran solo círculos y triángulos. Veamos si pueden superar mi prueba derrotando mi batallón de murciélagos. Porque si no pueden, no volverán a jugar Vidaman. Ataquen, ¡Muéstrenles el poder de Lee, el campeón. Oye, Terry, no tenemos suficientes vida bombas, así que tendremos que recogerlas y recargarlas al disparar. Estoy contigo. Vida, ¡Vida fuego. fuego! Mira eso. ¡Lo sé! ¡Podemos hacerlo mucho más rápido! Ahora todo tiene sentido. Es por eso que Armada nos enseñó a hacer dos cosas a la vez, porque un videojugador necesita cargar y jugar al mismo tiempo. ¡Esto sí que es juego rápido! ¡Segunda ronda! estuvo mal, se dieron cuenta por sí solo. Chicos, <risa> ¿están listos para el entrenamiento? <risa> uh, quizás yo también deba tomar una breve siesta. Hmm. Superaron la primera prueba con buena puntuación. Eso significa que el verdadero entrenamiento solo está comenzando, así que descansen ahora, no necesitarán... Hmm... Me pregunto qué tipo de entrenamiento tiene Armada en mente. ¿Más círculos y triángulos? ¿O qué tal algo de acción en Vida Ráfagas? Para descubrirlo, díganles qué tienen que hacer, mi amigo. En el próximo episodio! Muy buen trabajo, gatitos. Superaron la prueba. Oni, Hoshi,